¿Estamos grabando? Entonces, este, la abundancia va a venir a mí el momento que yo empiece a realizar lo que vine a hacer: mi propósito, mis potenciales, mis talentos, mis habilidades. Los pongo en juego. Conecto con la frecuencia de la abundancia de esa manera porque estoy teniendo esta vida de alta fidelidad, abundante. Antes, en vez de ir a buscar, o sea, es como que te llega. La energía viene a mí. En un punto de vacío se genera energía infinita, descubren desde la, desde la física. ¿No? es como algo como la energía nuclear, ¿viste? En el vacío genera energía infinita. Entonces, si yo estoy vacío, en ese vacío, en ese silencio, en esa meditación, como veníamos diciendo, conecto con esta, con esta este, información sobre eh, que me va a venir por intuición sobre cuál es mi propósito, eh, haciéndome preguntas, por ejemplo. Esto es un ejercicio, un tip, ¿no? que sería... ¿Cómo eh, descubro mis potenciales, mis talentos? Bueno, en este estado de observación, una vez que me vacié, que respiré como ese ejercicio que vos propusiste en el otro capítulo, entonces eh, me puedo hacer la pregunta, ¿Cómo sería vivir desplegando mis potenciales en equilibrio, por ejemplo? ¿O mis talentos, o mis habilidades? Y después me van a venir situaciones a mí, en donde yo los pueda poner en juego. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es eso? Porque me va a dar alegría, me va a dar eh, felicidad, la gente me va a decir, ay, ¿me puedes enseñar eso? ¿Cómo es que lo haces? Me va a admirar. Yo voy a sentir que estoy fluyendo en esas situaciones. Entonces, cuando estoy ahí en esa situación, estoy realizando mi potencial, estoy elevando frecuencia y las cosas se me van a acomodar alrededor, como si yo fuera el centro en un tornado, la energía del tornado alrededor, y yo en el ojo de la tormenta o en el ojo del tornado, mm. y lo demás se va a ir acomodando para que yo, y me va a ir facilitando el despliegue de mis potenciales. Ya no me tengo que preocupar ni por lo económico, porque se me va a arreglar solo. Eso es lo que eh, Jodorowsky justo está acá en Estados Unidos, y yo me acuerdo haber ido a un... Esto seguro que les va a interesar, voy a contar. Yo recuerdo haber ido a un curso, no un curso, al teatro, a una discípula de Jodorowsky que iba a hablar sobre la energía del dinero. Y cómo... A ver cómo esto de estar conectado con la energía, muchas veces para la mujer masculina, ya no tanto como antes, eh, como que la energía del dinero es masculina. Entonces esto de romper con estas creencias, porque si no voy a sentir que no soy merecedora de, de, de la energía del dinero, o lo voy a boicotear por la creencia de que una mujer no debería estar ganando mucha plata, o no debería estar ganando dinero. Yo sé que eso está cambiando ahora, pero al menos en países como Latinoamérica o nuestro país, en Argentina, todavía hay mucha creencia muy pesada que me boicotea la posibilidad de ganar dinero de lo que hago, de, de, como mujer con los potenciales femeninos, bueno. lo que pueda desplegar si es si que los tengo ahí, ¿no? si es lo que me toca. Entonces, esto de eh, poder eliminar esas creencias, que podemos verlo en otra ocasión también, cómo eliminar creencias, cómo eliminar eh, o diluir algunos valores para que sean más funcionales y no me boicoteen el despliegue de mi talento y de mi potencial. Entonces, eh, ¿cómo puedo ir haciendo? Bueno, enfocarme, concentrarme primero en reconectar con esto, acomodar la brújula en dirección a mi potencial, por ejemplo, si yo soy buena tejiendo, cosiendo, charlando, lo que fuera, en que soy buenísima, pero que tenga que ver con, una, con un potencial humano, y ponerlo en juego sí o sí, gratis, cobrando, lo que fuera, hay que hacerlo. Eso es lo que me hace subir la frecuencia, y las cosas se van a ir acomodando, y me va a venir de cualquier manera, no solo de, en modo dinero, no solo en forma de dinero, porque si no yo tengo un valor o una creencia, como por ejemplo, yo debería vivir del dinero entonces para poder sobrevivir, entonces si no estoy generando dinero, no estoy ganando dinero, no me voy a dedicar a lo que me tengo que estar dedicando, generando mi, desplegando mi potencial, porque debería estar ganando dinero. Y claro. creo que no es posible, desplegando mi potencial, este, hacerme de un medio de vida. Entonces, primero despliego mi potencial. Después el tema del dinero se va a resolver solo. Viene solo. Puede ser en forma de dinero, puede ser en cualquier otra manera. Pero si yo creo que la única manera es dinero, entonces boicoteo, elimino, diluyo todas las demás. Y termino teniendo una vida de frustraciones. Yo creo que el despertar humano ahora es que cada uno despliegue su potencial y viva en, eh, en un estado, no digo nirvana, pero sí se va a ir despertando estas... Frecuencias del amor, no romántico, sino el amor universal, de la conciencia del todo, orden, equilibrio, armonía, que se siente en el cuerpo como muy agradable. Yo soy más consciente de la naturaleza, de los demás, de los seres humanos, de los animales, de las plantas, y me siento como en armonía con el todo, y desplegando mis potenciales. Y esa es una nueva manera de, de vida, en donde... Eh, tal vez el dinero no va a ser la manera de la económica, tal vez sí unos años más o muchos años más, no lo sabemos eso lo vamos a ir configurando nosotros a medida que vamos a ir despertando Total Sí, además, esto de que si querés eh, ya anotamos para la próxima para, porque tema creencias creo que es, es Uf, fundamental el coaching te, trabaja mucho decir que, te fijes, creo que ese perro está muy estresado <risa> está patas para arriba está hecha, mirá, es un Okay, está, hecha, está hecha Bueno, eh, viste que este contacto También con los, con los animales, con los bichos Cómo nos hacen, cómo nos tocan el corazón Siempre, amorcitos sí. Hola Cami Sí, Ay, hola, hola, hola. hola Cami, ahora vas a hacer una estrella Porque todos nos van a poner like Y nos van a compartir Gracias a Cami sí. yo estaba pensando dos cosas Una que se me había ocurrido recién un ejemplo De que estaba con un paciente que es muy futbolero Y que estaba medio que no sabía qué hacer de su día yo tiene como un trabajo, pero viste como a todos Les pasa que... Había algo que no va y sentía. Ah, decirle que estoy que es que es. haciendo anticipación en el deporte, en el fútbol, que está buenísimo para, para, o sea, en el deporte, poder esto de eliminar creencias, darte cuenta qué cosas te obstaculizan para tu mejor despliegue, desplegar tu mejor juego en lugar de competir con el otro. Con el no, otro. esto apenas apenas cortemos, anótate eso y con el deporte también y el tema, de, porque las creencias, o sea, manejan. Yo el... empiezo con la con músico, así que. Como con los pensamientos. También. Bueno, este pibe eh, dice empezó como primero, mejoró toda su vida, chicos, sin ninguna medicación, porque esa es otra cosa que también en el futuro vamos a hablar. Cambiados los eh, políticos. La gente que necesite ayuda y guía para poder empezar a dejar los psicofármacos, porque lo único que hacen es aplacarnos, y bueno, hay un montón aplacarnos, de información. Sobre los efectos que no son nada geniales, sobre todo a largo plazo. Entonces todos los que quieran, obviamente a nadie se le va a obligar a que haga nada, pero todos los que quieran este paciente o sea la consulta claro con un psiquiatra que uno no sabe de qué lado viene casi siempre va a decir bueno me va a terminar dando una pastilla todo siempre se, se, se terminan este, sorprendiendo porque lo máximo que te puedo dar en pastilla ahora es algún eh, vitamínico en dosis mega. ¿Me ¿Vas a dar energía taquiónica? O con medicina, medicina taquiónica. Pero entonces, eh, el tipo solamente empezando a respirar, a tomarse su momento para respirar, y él encontró su manera de meditar, porque ese también otro momento también, para, también para anotar, tipos de meditaciones no convencionales, porque uno cree que para meditar hay que estar derechito con las piernas. No, ser estar la mirando una flor, la el mar... mar. El hijo se siente y fíjalo, se pone bien presente en el momento, es como más mindfulness, tanto hasta que tiene un nene chiquito que le dice, pa, puedo meditar con vos, o sea, imagínate el cambio que se logró, solamente con él respirando, Cambió él cambió su mujer, su hijo, todo su entorno, su trabajo, y se puso a pintar un, pital, un mural de Maradona, porque uh -huh. le cataba, yo ¿pasó alguien por la calle? Eh, por su casa y enseguida, y bueno, y después le ofreció no sé cuánto para que le vaya a hacer el mismo mural en su casa, hice la verdad no lo que yo ver. Y además nunca me la creí, y le digo, pero bueno, le gustó, y le digo, además me encantaría hacer. Ahora se hizo un taller de carpintería y está haciendo todas manualidades. Alba, ahí está, cambió los psicofármacos por el, la, la farmacia interna, por, por esto de la química interna, ¿no? De, de, de la De hacer lo que te gusta, lo que te da. Pero yo creo que empecé a hablar con él en, en, en octubre, en noviembre, por ahí, ah. y ya es otra persona, ahora ni me llama ya. <risa> claro, se está sí, feliz. <risa> sí. Es que son terapias avanzadas, son terapias breves, estas de aplicación de neurociencia, física cuántica, neurología, neurociencia. Claro, todo el, eso es lo que hablábamos hoy antes de hablar, Digo, todo lo que cada uno sienta que, que resuene y que le está moviendo algo, investiguen más, porque eso quiere decir que están absolutamente listos para justamente conocer este tipo de técnicas que son absolutamente atajos hacia lograr nuestra mejor versión. Lograr nuestra mejor versión. Y versión sí. tiene mucho que ver con también como actualizamos la computadora, como actualizamos la tecnología. Estamos en este momento, en un momento de upgrade, de actualización claro. de nuevas versiones. Para poder actualizar las nuevas versiones, tenemos que soltar la anterior. No quiere decir que, no que vamos ser mala. A la entera, ¿no? ¿Te viste? Yo siempre hago como el gozo, no quiero ser mala, pero... Porque, ¿qué pasa cuando tenemos una computadora, si yo tengo una Commodore 64 y le quiero bajar una app de eh, lo que sea? Eh, no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué sucede cuando la maquinaria 3D tecnológica no, ya no es apta para recibir las actualizaciones que necesito actualizar en 2021? Eh, bueno tiro ese envase, tiro esto. Entonces, desgraciadamente, hay mucha gente que, encima que estamos en este paso evolutivo hacia la 5D, que los contratos vitales, antes de entrar en esta vida, dijeron, cuando empiece la actualización, cuando empiecen a bajar el programa de la 5D, yo me voy, porque no voy a hacer todo ese traspaso. Por circuito total o me quedo en 3D haciendo, porque todavía tengo que trabajar de otras cosas y las quiero trabajar en la 3D, porque es el único de donde se pueden trabajar, o eligen irse para volver directamente con una maquinaria nueva, totalmente actualizada, una como se si con los chicos que ya nacieron después del año 2000, 2012, que ya vienen con una fibra de ADN extra activada, ya vienen con otras cositas, viste que ahora los pibes están como tratando de... De tocarnos más el corazón, te hacen preguntas, te hacen cosas que vos digo, ay, morfo Tratan de, de aumentar un poquito nuestra observación de los sentimientos y no tanto de los pensamientos. Pero vale. sí, lo que estás diciendo, lo fundamental es observarnos, chicos. Porque si no observamos, y si miramos lo que está pasando, no vamos a poder hacer nada. A mí me empezaron a llamar chicos más jóvenes, de 20 años, estoy atiendo de 14 años, de 20 años, eh, me doy cuenta como que hay un interés de ellos de entender un poco qué es lo, qué es lo que les pasa, cómo usarlo, y no sabés la rapidez con la que aprenden. Eso, Te eso. explicas algo y te dijeron, sí, lo, lo apliqué y me funcionó, y quiero más. Bueno, claro. a mí me pensaba que cuando terminé la facultad... medicina. por eso no lo enseñan esto. Física cuántica, me dicen física cuántica, y yo es como que, no, deja, es, como, es esotérico, es raro, es complicado... Digo, y ahora gente, no se asusten porque es está todo hecho para que justamente absorbamos esta información. Y digo, está, y yo creo... está, o sea, está, está, vivimos en esa física cuántica, sí. está, es a nivel subatómico, después tenemos la mecánica en otro nivel, molecular, entonces sí. tenemos muchos niveles de funcionamiento, el tema es integrar los que nos eran totalmente ajenos, desconocidos, los que nos dan miedo porque es un salto al vacío Un salto al conocido La responsabilidad de darte cuenta que vos creas tu propia realidad De alguna manera Es como tan difícil entendernos